Muy buenas, Catrita del Señor. Hola bueno, gente, estamos sacando un nuevo video para el canal. En esta ocasión será una especie de compilación de los reviews que he hecho de la serie de Tengo dos videos que uno Sobre en mi canal principal y otro en el secundario. Y tengo uno que me da han eliminado, así que lo voy a juntar todo en un solo video. Puede no que sea demasiado largo, pero no me importa. Ponerle que es una especie de más o menos como había una vez un death por esa película que es claramente... La versión de Deadpool 2, pero PG-13, solo que incluye nuevas escenas. Y bueno, este, este video más o menos lo mismo. Así que bueno, espero que disfruten el video. Y eso todo, soy yo, se vamos vemos. Bueno, la serie empieza con Rubio jugando un gameplay como cualquier de suya. En la puerta de su casa le dejó una caja que tiene con signas ORV. Que aparentemente es un casco de realidad virtual moderna que se lo pone y parece que entra al mundo de los juegos. Así ah, Rubio está acompañado de su amigo Mangel. Se conecta al casco y entra en una especie de mundo virtual. Ingresa el primero que es este. Cuando entrar en el mundo medieval, Rubio tiene dos armas, un brazalete y también una espada que avanzando los episodios cambia de forma. Primero una espada de madera un, una espada de hueso una red un ramo de flores un martillo de Thor <risa> Magia no soporta está viendo a Rubio Sal y él con su computadora y también de hacker y intenta meterse al mundo virtual Va a hacer lo mismo que Rubio es ponerle y bueno logra entrar pero como Kenny son parles, que menos él, él es el chiste recurrente de esta serie. ¿Qué es esto? Ya por fin de conectado. Con... ¡Ah! ¿Eh? ¿No? No? Bueno, Rubio disfruta el mundo virtual, pero justo se choca con este eh, tipo de una armadura gigante y bueno, le pega una las trompa a Rubio. Lo curioso es que cada recibir un putazo de aumenta el nivel del personaje. El grandote va a matar a Rubio, pero aparece, un, aparece una piba encapuchada para salvar a Rubio. Oh. Esta sacuda a una piba, una piba perroja con ropa muy corta y que tiene poder de las de, de crear armas de luz y tirar flecha como Hokai, la cual Rubius queda eh, tontamente enamorado de eso. Y esto va a una cuenta a hablar sobre la función de la ORV. Y al parecer hay un tipo malvado que había hackeado los lentes esos para que los jugadores no puedan salir del juego más. Así que Rubius tiene que avanzar en todos los niveles para llegar a su bahía que es la esfera o puede enfrentarse con él. Llamando los villanos, el villano principal de esta serie es Trollmas. Un tipo que está re enojado por Rubius y a todo posible para humillarlo o, o derrotarlo o algo así. O está su asistente que es este gato, este gato rojo. y Esta chica verde que tiene poder de demonia al parecer por su nombre y la habilidad de cambiar de forma. Y también a huele de fuego y se transporta. Todo más manda a ella y a dos sicarios más para, para atrapar a las sacuda y a rubius. Uno de los secuaces es el tipo que. El tipo grandote que no sé por qué me recuerda a Bane y Ruby, esta chica es Rubio se aprieta este botón y aparece un enemigo nuevo un asistente holográfico llamado Gap que parece una guía para que avance el juego más o menos no tiene armas, ellos discuten por hacer el tutorial del juego no, pero de pronto aparecen los dos sicarios de Trommas Sakura se defiende con sus armas de luz pero los tipos la derrotan a ella y se lleva rubio no puede hacer nada con su espada de madera Así que se le llevan a Sakura y Rubius apenas conocerla, pero bueno, eh, se va a a avanzar distintos niveles para llegar hacia ella. Es una trama ya muy osada. Rubius avanza de mundo a mundo y justo llega a un mundo donde no hay casi nadie, son todo hecho mierda y los humanos de este, de este mundo son zombies. Comienza a rodear a Rubius y al lo rodean a los dos, pero que una figura misteriosa, lo ayuda. Después se revela esta ciudad misteriosa y es una chica zombie, que al parecer es una fan, una chica muy fan de Rubius, que está hasta la mano, se enamora de él. Se une a Rubius para ir hasta Sakura y para llegar hasta ahí, ha a pasar por ese pues, atajo que es un bosque tenebroso, donde habita un tipo muy parecido a Slenderman. Y también hay un monstruo con tentáculos, que parece ser la mascota de Slenderman. León nomás le pide disculpas a sus amigos por, por haber asustado y también porque se comía mangel. Robbie son videos de la vez y si le pone ayudar a, a salir de ese bosque tenebroso, lo cual él acepta y bueno, se hacen amigos ya localizan a Sakura que estaba ahí tirada pero después se como un campo de fuerza y lo llevas hacia otro mundo lo cual esta fue una excusa para que Rubio eh, se mide frente a frente con el villano, los amigos deciden ayudarlo para deciden ayudar a Rubio para seguir avanzando más niveles así que bueno ahí se va, pero más parece que tortura a Sakura enfrentándose con varios villanos para el de él más o menos, pero siempre es el mismo villano es este, este tipo de armadura que se presentaba antes Rubio y sus amigos llegaron al mundo a un mundo de juego parecido a Donkey Kong con el martillo de Thor, luego hacer explotar todos los barriles pero esos barriles tienen este, un gran impacto y bueno, el lugar de Donkey Kong se cae toda la misma llegando al mundo de The Minecraft bueno, es el mundo de Minecraft, a Rubio parece que le da, le da demasiada gana de reinar y con bueno, el martillo ese trata de, de construirse un baño pero se pone feliz tipo medio lo justo es derribado el baño, pues estos, pequeño mini Minecraft que con su Minecraft tanque hacen daño a los tipos es para detener a estos bichitos rubios con los bloques de Minecraft hace una figura parecida a una especie de veganavo el veganavo este destruye el tanque el pito Minecraft pero se vuelve incontrolable y destruye todo lo el mundo Minecraft Cruz dice a, a su perra que no lo destruya a todo, destruye a todo y que puede ser más y se va y a esa alturas ni sé a qué público está dirigido ya esto ya que hay cosas infantiles, pero también hay cosas muy serias y bueno, al ya sube la, su puntuación y ya es suficiente para que avance a otro nivel y ese mundo tiene una figura de cupcake y bueno logra entrar y bueno ese mundo que tenía allí con el cupcake era un mundo rosa que está, está liderado por este caballo y esta barbie medio psicópata que en este mundo no, no, no puede hacer nada más que tomate y comer tortas o sea, algo así Juan Rubio se pone re loco estoy en la mesa pero después la voy a arreglar no sabe qué hacer este mundo da vueltas y vueltas luego hay, hay más jugadores que unos están muy locos por tomate y hay uno que ya está muerto le dice a, a la barrio loca esta que si hay una forma de salir de ese nivel donde de la única forma es hacer un concurso o algo así por si sí va a subir las tres estrellas estas y así avanzar el nivel no participa menos lenderman que no se quiere ir porque ese mundo le gusta mucho la prueba de pastel le sale mal la prueba de, de vestimenta también le sale mal y van a perder pero rubio le dice que estos concursos son demasiado machistas para hacer una referencia a su video Además más otra competencia que es un concurso de baile y música de qué van a cantar si limón 4k logra subir dos y 3 y media pero pero lo malo lo interrumpe para también poder seguir subiendo a 3d así para que pierdan ya los edos por todo y se queda atrapado en ese mundo aburrido y vas a liberarse de ese bron haciéndole cosquillas ¿no? Y así de fácil. Parece que el artefacto que usa el Thor Más para controlar a todos los gamers eh, le hacen dañar la cabeza o algo así. Sacó estar transportado a otro mundo donde estaba este viejo que la ayuda a aparecer Y bueno en el mundo Barbie, Rubio sí. y los amigos están recansados, pero le de último momento decide ayudarlos. Y así de fácil, Rubio sube de nivel. Se va a elegir a otro mundo, pero la Barbie loca lo sigue. Los pibes terminan un mundo parecido al Mac Max, están corriendo en auto por su vida y la persigue en la rubia esta. Y también dos mutantes más, cantidad con homicida a la mierda, lo cual parece que es una especie de carrera ya que el Rubio logra ganar y subir de nivel. El rubio y sus amigos se van a otro mundo, que es el de mundo mascota, así que hay que cazar a uno, así enfrentarse con otro que tiene otro equipo más o menos, así conseguir puntos y todo eso. Y bueno, aquí aparece el villano de turno, este, es este señor gordo que escupe mucho y esta señora acaba. Ya había entregado a un, un dragón que de su habilidad es ese es más grande, más grande y más gordo. Y como Rubio y sus amigos no pueden capturar a un dragoncito esto, Rubios convoca a su amigo Slenderman para enfrentarse con ese. Slenderman lo derrota con... Notando lo este pero jes este viejo diciendo que soy obviamente trampa de que igual forma le dio una especie de, de recompensa un este deck y que el este deck consta en darle más poder al gato así para poder localizar a la piba esta de Sakura. El no atajos del mundo de, de Dragon Ball y del de, mundo donde está atrapada Sakura es este el túnel que tiene forma de ano. Pero igual lograron llegar hasta la piba esta. La cuenta pero ella está muy débil. Después vuelven los dos sicarios del primer capítulo, que es la y Bane, y se enfrenta a ellos contra Rubios en el segundo enfrentamiento. más tenía guardado al robot de este del primer capítulo, lo conectó a una máquina para así aumentar su poder. Bane se enfrenta con Rubios y parece en el impacto en medio de la pelea. Al romper esa roca aparece una, una moneda forma de espada, lo cual toma a Rubios y su padre tira una nueva forma sacuda con la afroamericana, pero la afroamericana a veces sufre daño mental y también la otra sacuda por culpa del, eh, del artefacto virus ese de Trollmax me aparecen muchos de estos armadurones. Lo cual eh, después aparece son Midela a la tierra y logra tomar a uno y también Slenderman ayuda invocando a su amigo al pulpo monstruoso gigante. luego lo vas a Slenderman de un. Un robot que estaba por ahí lo tira la mierda y ahí subió 100 puntos y así ya va a enfrentarse a él a troll max rubio vas a troll max pero troll max tenía un as bajo la manga que es alguien que confiaba a rollos sacuda lo deja desmayado a Rubius, y lo mete a, mete a la fea al lugar de troll max lo cual hace a... es llamarlo a todos los jugadores y e inteligencias especiales del juego así de que Rubius no es un gamer y es un farsante va a ser la motivación del villano Tormas quiere acabar con Rubius, lo cual significaría si muere ahí, su mente queda en forma de vegetal en el mundo real. Bueno pues Sakura último momento libera a Rubius, Rubius de un putazo derrotó a Tormas, lo cual pasa que Sakura, creo que fue obra del viejo que le dijo antes, para que Sakura se una primero con Tormas para traicionar a Rubius, y así meter a Rubius en la guaya del villano así para con su espada ultrapoderosa de dotar a eh, destruir al, al virus ese que controla las mentes de los gamers no puede porque está protegido por un campo de fuerza electromagnético y tendrá que subir otros niveles otros montajes más para así destruirlo ¿no? pero Rubio ha sido un discurso de tres palabras subió de nivel y bueno con dio la espada al artefacto este y se destruyó Rubio se amenaza al villano pero el villano logra escaparse también son mío el gato ese y bueno hablo gamers son libres de desconectarse y subir hay más que llegó para jugar pero ya oh, muy tarde pero Thor más tiene otro as bajo la manga durante todos los episodios tenía guardado en el sótano una especie de organismo que con el AN de rubios, que cuando el rubios avanzaba a cada nivel, también avanzaba el clon este, que es un clon de rubios y lo llamó Us que la única forma que es su única forma de hablar es decir vaya a veces Ust y bueno la verdad es que tiene la misma cara rubio Rubius y es básicamente él, pero de forma malvada en el capítulo 7 después de derrotar fácilmente a todos más Rubius y, y su crush se acuda está en un parque a punto de salse, pero era todo un sueño de Rubius lo cual se va corriendo al bosque a buscarle, corre, corre y bueno ahí lo encuentra no es una piedra menor de edad ni un pedófilo mucho menos la chica que se había comunicado tras otra su lucía exactamente igual ¿eh? en medio de a aparece Mangel, después eh, Sara se llama la dice que, que también había invitado a Zumbidera porque ella le va a contar algo que tiene relacionado con el, el creador de los lentes de realidad virtual. El eh, novio trata de imaginarse cómo se da zombiela en la vida. real Esto es un, una clara calco, copia y pega del cómic, que pasa más o menos lo mismo. De repente aparece zombiera que convenientemente luce igual que su ave. Convenientemente tenía la misma edad, la misma cara, el mismo cuerpo para disfrazarse y hacer el cosplay, esos personaje jugable en el juego. Eh. Y se niega a revelar su identidad a sus amigos porque luego Zombi, pedaza, no a cómo como zombie aparentemente Pueden la a esas dos por rubio Pero no voy a meter esa La sacuda esta parte de ese También de una empresa de juego Y también tiene un empleado que no sé qué Que al parecer está metido en el juego Tan re metido en el juego Que ataca a los pibes disfrazados de cartón Y revelándose que es al villano del juego Que se llama a sí mismo Escuchen esto Mi armadura es perfecta Después de tener a este con eh, cerveza y una patada a los huevos, trata de hackear lo que se puede hackear, pero los datos se han borrado so eh, sospechosamente. Y fue el gordito, esta baja para el viejo encapuchado. Mientras tanto, se acuerda del clon que había creado todo el más bueno. El clon este aparece por todos lados en todo el mundo donde ha ido rollos, ha asustado a todos los jugadores. Pero aparece Trommas y lo hace hace como que lo detiene algo así. Pero en realidad Tromos usaba el clon este para hacer quedar mal a Rubio con su si un villano y, como, y él mismo como un nero. Y bueno, todos los giles y los cree. Pero el clon este no lo ve mucho muchas Trommas. Nunca le hace caso a su amo y pues el clon se revela y se vuelve malo y afecta a su amigo el gato. Que también a se une a, a, al, al clon de Rubio. Y mientras tanto Slender, el gato estaba leyendo tranquilo y tomando té Pero justo estaba, bueno, escuchando el, el discuteo entre el clon de Rubios y Tormas. Y ellos llaman a Rubios y bueno, Rubius recibe la llamada y va hacia allá Y se encuentra Rubios con su clon y bueno, se envía Y ahí pasamos al capítulo 8 Bueno, Rubius y sus amigos volvieron a traer al mundo de los juegos Y se encontró con con otro Rubios, que es el clon suyo Ya en el capítulo 8 ya vemos que este pregunta a su clon quién es Y este no le puede decir nada, solo dice su nombre Respóndeme Host. Host? ¿Ese es tu nombre? ¡Por uh, vale, ¿qué quieres decir? O sea, ¿usted es tu nombre o no sabes decir otra cosa? Yo soy Cruz. Que no puede hablar ni comunicarse, solo decir su nombre varias veces Hoy trata de convencer a su compañero de que no puede, que es él, no puede ser malo Así que trata de hablar y hacerle entender De que en tu corazón late la bondad Pero no funciona para nada y comienza una pelea que no es tan, tan tosca ni aburrida como las anteriores cada cae derrotado ante uso, pero de repente Rubio le corta el ojo al clon suyo, pero también hace cortar el ojo suyo, ya que, que aparentemente el avatar de Rubios y su clon tiene el mismo código o algo así, y si uno se lastima también se lastima el otro. Así que eso es una de las ventajas para los por otro lado, Tormas trata de escaparse en su nave esa, pero ya no tiene con suyo su gato ya que, que ha infectado Y trata de llamar a sus compañeros y le contesta la, la llamada a la chica verde que está re enojada con Tormas Por haber tirado a Tacho de Basura y haberlo cambiado por otro Tormas dice que lo siente y, y se queda a llorar y la, la otra aparece delante suyo y dice que quiere que haga Tormas dice que se va y que ella se queda a espiar, pero ella se rehúsa Ya eso esa subamos y ella va a proteger la esfera esa y él se queda espiando. Toma no tiene otro, acepta y pero no es muy bueno en ese tema de espiar ya que lo encuentra rápidamente Bueno parece que va a continuar la pelea anterior espada de espadas de rubios y bus pero en medio aparece Mangel Ah claro no, no hablé de Mangel No ha dejado de entrar porque no había otro casco de la virtual y él se fabrica el suyo con unos cables y cualquier eh, cosa que está tía Ella se entró en el mundo del juego pero al toque ya es tocado por Luz que lo convierte en un bicho furby No, no, no no no, no, no esto no está pasando, esto no está pasando vale, vale, vale, vale. El y U se van. Después todos los pibes junto a los están en el... En en el refugio, este que llaman Lobby ¿sí? ya saben los pibes que él ya había creado el clon este y que está totalmente fuera de control, así que Rubio le dice a Troma ¿por qué le voy tanto? y Troma está por decir, pero ocurrió una alerta y todos los pibes se van menos tromas y Slender, los pibes cayeron en el mundo eh, de la parodia Pokémon y con bueno, el gato lo salva a una burbuja y después ya se encuentra con el profesor eh, Brazas el profesor Lata se llama México y iba casi llamado el profesor Molesto en Chapelota bueno, el profesor en le dice a, a Rubio que el clon suyo va de todos los mundos Repitiendo lo mismo que hace Rubio de Yendo del, del mundo de Minecraft Desde el mundo de Minecraft ya convirtió a todos los Minecraft En kurvis y parece que va lo mismo yendo al mundo De Barbie, también al mundo de, de Pokémon y, y el mundo Metal que seguimos en el capítulo 6 Bueno, trata de explicarle que el, el clon este está hecho con el mismo ADN Que el de Rubio, si se mueve uno también o el otro Y luego lo que trata de hacer es juntar a todos los jugadores Que han sobrevivido, a ver si, juega una especie de Resistencia Avengers para poder derrotar a usted. Pero el gato dice que no puede porque Todo lo confunde, todo lo confunde a Us Con Rubio. Hay que reforjar la gol Golden Blade y así destruir los limitadores. Así alcanzarás tu verdadero potencial. Le dice el profesor Hincha Pelota que la espada, la Golden Blade, la tiene que llevar a tal lugar que está escondido en no sé dónde. Esto que tendrá que reforzar su espada y hacer una nueva. El profesor le envía por la mente al las coordenadas para encontrar el lugar donde está el mapa al gato, el gato de ruido y bueno ya van al lugar secreto el refugio al lobby, y ahí Tromas que va a solucionar todo el problema que ha hecho él y que van a trabajar juntos así pero tromas no le da la mano pero sí va a trabajar juntos así que después se dirigen a otro mundo que es el mundo pirata y los pibes van a ese mundo y se, se viste es cosplayer barato de piratas y, y consiguen un barco no sé dónde y se van a embarcar al lugar donde está el capitán eh, legal que es como un jasparo Ruiz. es el más capo de vuelo siete más están en la fortaleza y bueno que hay de tener más para este tipo y los pibes van así ya y acá en el medio mientras navega había una especie cosa con una nieve roja y se, se empiezan a desmayar y después los pibes vuelan pero habían perdido toda la memoria y menos tromas más que su máscara la ha protegido al parecer y lo tienen estaba ahí al, abajo al barco en un bote y los pibes eh, ya olvidado de quiénes son y cantaron una soportable canción Y obviamente cambiamos su nombre. Troma le sigue al juego a, a Rubius Capitán y le dice que, que vaya a tal lugar que va a encontrar un tesoro. Y bueno, lo hacen caso. Y se dicen a esa isla donde va a encontrar el tesoro. Pero Troma siendo otro, siendo otro lado por Rubius, Troma va primero de todos a pasar todas las trampas y obviamente terminó lastimado. Pero otra vez que Stroma ya no lo queda tan lastimado Porque ya aparece la nada el capitán este Y le reto a Rubius a un duelo Y se da un duelo de espadas totalmente aburrido Pero dice que puede ser una tregua Y bueno, de que el capitán este le da la, le da la fortaleza eh, A cambio del barco de Rubius Lo cual acepta Y también porque este tipo creo que extraña el mar y la aventura Yo qué sé Echa de menos el mar Sabes bien de lo que te estoy hablando ¿No es así? Me gusta el mar también le pide una cosa más, que uno de la tripulación de Rubios eh, pase una noche con él que La cual no es ni Sakura, ni Grum, ni Zombiela que se ofreció no. él oh. a Dice al Capitán, a Tromas, de que bueno, el Troma parece que lo había abandonado en ese lugar Él es lo que le perdona y dice que, que disfrute la noche, así que... Bueno, ya después pues los pibes ya terminan eh, Una balsa en medio de la nada Pero al salir de la niebla roja Ya recuperaron sus memorias Así Troma ya le dio el mapa Y quedó quedó totalmente golpeado a Dolorio Ya ni quiere mencionar a los pibes de nada de ese tema Al capitán este se va ayudando, no sé por qué Y bueno, ya los pibes se van ya Los pibes se van de ese mundo Y van se de vuelta al refugio Y bueno, ya ahí ven que, que ese mapa también es un mapa mágico Que presiona solo cuatro teclas Y ya, ya se activa el, el lugar escondido ese Y bueno, los pibes van al lugar escondido pedo, otra vez el lender y el gato están al pedo en el capítulo y se termina como derritiéndolo así y bueno sacudo se le lleva el ender del gato al refugio así curados con un secador de pelo gigante y bueno ya reparado Sakura vuelve al lugar ese y bueno en ese mundo desconocido está una estatua de Isla de Pascua que, que está en medio de la entrada y si cruzaste dispara haciéndote mierda y bueno trata de empujar las estatuas esas el otro más llama por escala a su amiga la chica verde y le da un artefacto mágico con forma de gato que hace que después de un rato ya lo va a usar y lo convierte a Rubios en una chica parecida a Hassan y Mix. Bueno, Rubio Mujer le saca el, el collar a Troma y a Troma le cambia de género. Pero después también la transforma en un gusano, en un godila y en un, un Minions o un Roblox, como quieran. <risa> y así los dos ya pueden pasar tranquilos tranquilos a la otra entrada. Y bueno, llegan después discuten de por qué lo hay pero él no va a decir nada. Dejando acá, ahora, ¿qué hay de los villanos? ¿Qué hay de vos? Bueno, vos iba de todos lados, convirtiendo a todos en, en las inteligencias oficiales y también jugadores en furbies. Demónica hizo lo que Rubio no pudo hacer Es reclutar a todos los jugadores sobrevivientes Así que ella recluta el caballo Después de a reclutar a la cabra y lo demás Y mientras con las órdenes de bus El gato verde y más que cometido en fútbol y se van a liberar en la fortaleza Los antivirus a un virus re malicioso Re infectoso, re maligno Que es Demónica, Barry, Tromas, no es fantasmático. Lo van a liberar a cambio de a que capture vivo al jugador rubio. Pero él acepta más porque también dijo que haga lo que les plazca a Tromas, que él, él aparentemente lo había encerrado a Fantasmático. Y Fantasmático acepta y se libera. Como ordeno. Poppy. La chica son videla que está esperando y justo aparece fantasmático y logra entrar fácilmente. Lo cual ella también va a seguirlo pero pasa algo. Y bueno, los pibes tratan de activarlo, de activar la forja para así hacerse así una espada nueva. Y siguiendo los pasos Rubio, pero aparece son de la nada. Y dice a Rubio que no, no queda separada de él y que quiere estar jun y está junto con él. Y te dice que lo ama y se da un beso. Pero no te relajes Rubio, no es tu amiga es fantasmático y está apuñalado y Us también sintió lo mismo ahora y también se muere ay ah, Us ya había llegado al mundo del metal pero los pibes ya se han escapado y bueno ya fantasmático vuelve a su forma y va a buscar otro más Us queda de totalmente tirado pero al toque se levanta y parece como que tiene una, un sistema de defensa dentro suyo y se activa en modo de simbionte y le rodea todo el rostro moviendo una masa negra y se transforma en... Broly, busco una nueva forma, la de Broly, con una espada nueva ya se va a enfrentar a los pibes estos Mientras un grupo de resistencia con, comandado por Demónica, eh, la Afroamericana, Bane, Harley Quinn, Minecraft, la cabra, el caballo, este, esta no sé qué más, ah, y también está el profesor Brazos Dice que hay una nueva entrada un túnel secreto Y bueno, van a hacer su lugar Y lo puedes enfrentar a todos los furios que andan por ahí Pero uno a uno van cayendo todos rubio está muerto en el suelo y Tromas escapa Pero el fantasmático lo persigue Se transforma en el capitán de Gar Y estrangula a Tromas, pero... Y también tiene a Rubius en sus manos aparece Sakura y le corta una pata fantasmático son y Tromas se lleva a Rubius y Sakura se va a enfrentar al fantasmático Zombelele a Tromas que bueno, aparentemente Tromas tenía la oportunidad de poder de revivir a la gente y dar ese signo más para revivirlo, pero el fantasmático lo golpea como Us ha revivido gracias al simbionte también revivió rubio de la nada ah, y vomita delante de fantasmático y bueno Tromas ya activa la lava para forjar la nueva espada y adelante de Rubio apareció Sakura pero Troma dice que esa no es Y bueno se enfrenta a Rubius con, con Fatamático convertido en Sakura Pero también Fatamático se transforma en Slender Fantamático o también se convierte en zombie y quiere atraparlo Pero aparece Troma y dice que puede matarlo tranquilo Aunque él quería hacerlo pero va a dejar que lo, que lo mate un vídeo de segundo pero Fantamático se rehúsa y quiere matar a la otra Tormas. Toma dice a esa que aparezca de una vez y bueno, le tira una flecha a las dos pilares que sostenía ese puente y bueno, se cae Fantamático. Igual que Carna, o Altemil, patamático se convierte en los amigos de Rubio y diciéndole que no lo dejen morir, pero no le hace caso y Fantamático se muere. Bueno, Rubio le agradece a Tormas y dicen que ya... Tiene que forjar una espada y lo hace Así su espada vieja ya había quedado antes Se la lava y se derritió Y ahora va a hacerse una nueva Mientras cada golpe que daba sumaba un punto, no sé por qué Y bueno, ya su espada se ha armado por completo pero la agarra todo lo más Aumentando su poder Y así ya enfrentarse con Rubio Si quiere matarlo una vez le empuja a las dos pibas, y ahora sí queda acá con él, pero accede, le tiene una flecha en la máscara y se le rompe en una parte de lo A ese impacto luego luego cabeza la lava. Tubius le dice a Troll más que le dé su mano, pero Troll más se niega y dice que no, te odio demasiado. Y cuál es Late se hunde a sí mismo la lava y muriéndose. Las cazadoras sagradas han sido vengadas. De la... Ya, sin obstáculos en el camino, rubio le agarra la espada y aumenta su poder y va a decidirse a enfrentarse con Us de una vez por todas Bueno, mientras tanto en el mundo desconocido, en eh, Demónica y los demás están por perder, pero llega Barbie el otro mutante y los salva a todos Pero al parecer es el peor enemigo de todos, Broly, Broly con el gato y magia Demónica le dice a los otros que se marchen ya que ella se va a encargar de él Es un truco de magia y se convierte en una especie de duende verde y se va a enfrentar a Broly Y así termina el capítulo 11, esperando ya, esperando ya el capítulo 12 que es el final la duende verde se pelea con Us, pero como había anticipado el gato verde, el poder de la duende solo duraba escasos segundos. Y pasa eso, pierde los poderes. Pero esos segundos eran más que suficiente para que aparezcan los protagonistas, y entre ellos y los villanos, entre todos juntos, se pelean con Us. Nada puede salir mal. ¿Qué le dije? A pesar de que Rubio se haya sido cristalizado, de alguna manera se vuelve a liberar y ya con la espada oculta se pelea con Us y ya comienza ahora su plan queda con el amuleto ese que tenía la chica zombie ya la, eh, lo enciende y ahora ya Rubio se transforma en su versión femenina Si ya no tiene defectos cuando mate a Oz y le encaja la espada y bueno el virus ese desaparece y todos los Furby ya vuelven a ser los jugadores y NPCs que nunca conocimos ni conocemos y todos están re felices re contentos agradeciendo a Rubio y todos sus amigos re felices re contentos de que haya ganado y Rubio está re feliz y re contento, más re feliz y re contento así ah, en medio se dan, un, se dan un beso sacuda y Rubio de versión femenina pero no pasa nada, después ya vuelve a su forma masculina y todo normal. Ah, y el amuleto ese se ha quedado sin energía se convirtió en polvo. Capaz sufrió el efecto de Thanos. Bueno, parece que ya se ha desconectado y todo está re felices recontentos. Rubios sigue siendo rubios. vida sigue disfrazada. la actúa mal. Y Sakura se pregunta sobre tornas pero eso no le interesa a nadie. Ah, y también sobre el tipo este. de encapuchado que sabemos que es el profesor Grasas que es el que es el creador de, la, de los cascos de Habla bien idiota, habla bien o te mato de realidad virtual y todavía no ha descubierto el misterio bueno eso capaz de guardar para hacer una temporada el profesor Graza se prepara para un si un nuevo experimento la fase 2 que probablemente sea el multiverso virtual Hit. bueno gente este ha sido el, el vídeo de hoy espero que te haya entretenido te haya gustado y bueno si te entretuvo un poco dale un me gusta compartir, subirte. bueno como se dio cuenta esto es una resubida porque el video original YouTube y la empresa que no puedo decir el nombre me han bloqueado el video al nivel mundial así que por eso los trucos de colores y achicando pantallas y todo eso por mí me parece un poco diferente para que no sé no me lo borre muy rápido que en algún momento me va a borrar pero bueno lo voy a seguir subiendo cuando a veces pueda estoy jugando un poquito no y ok gente, a esperar la... A hacer la review de la temporada 2 y bueno, eso es todo, soy yo, soy último y nos vemos, bye. <música> Oh.